Bueno, comencemos con el ejercicio 2 Tomamos como punto de partida el ejercicio número 1 Lo que hemos llegado a hacer Y nos dice que una bueno, vez es que el usuario ingresó los datos Quiere aplicar un descuento del 25% del precio del producto Después de, de eso realizado Vamos a hacer una función que reciba la variable Producto definida e imprima sus valores Bueno, para aplicar el descuento Que va a quedar condicionado a la respuesta de un usuario Vamos a Una vez que ya tenemos los valores Podríamos realizarle la pregunta al usuario ¿sí? entonces, ya que tenemos las siguientes funciones vamos, no tenemos el get char desarrollado para no perder tiempo en este ejercicio después desarrollenlo lo voy a resolver con utn getNumero muy bien. utn getNumero, por ejemplo entonces con este, este utn número en resultado Voy a generar una variable entera que se llame respuesta respuesta cuento así queda más claro y le voy a pasar esta variable, entonces voy a preguntar, voy a pasarle la dirección de memoria a esta variable, ahí estamos, le tengo que dar un mensaje. Aplicar el descuento, seleccione 1, así que en el caso de que nos pulse en 1, eh, estaríamos aplicando aplicando el descuento. Y le pongo acá, para salir, 2. Entonces, bien, ¿qué opciones me daba esto? Mensaje de labor. La Acá le voy a decir, poniendo un salto de línea, las... Opciones son 1 y 2. ¿Qué otra cosa tengo que decir? Mínimo 1, máximo 2, intentos 2. Me quedó esto mal. Ahí está. Bien. ¿Qué me va a devolver esta función si está todo bien? 0. Bueno, si me devuelve 0, ¿qué puedo hacer? En este momento yo ya estoy en condiciones de. Saber si tengo o no voy a aplicar el descuento. Entonces yo acá estaría preguntando si respuesta descuento es igual o igual a 1. Y en ese caso, sí, estaría haciendo algo. Preguntar si es igual o igual a 1 o no preguntar nada, que es lo mismo. Entonces, lo dejo con dos if, lo podrían dejar con un if solo a esta altura, pero para que quede un poquito más claro el código. Si respuesta de descuento fue. 1 lo voy a aplicar, aplicar el descuento no es más ni menos que agarrar el precio y guardar, guardar donde estaba el precio Lo mismo, como el descuento es fijo, voy a multiplicar por 0.75 ¿sí? y ahí ya tendríamos el descuento Obviamente si aplicamos el descuento volveríamos a imprimir Vamos a volver a imprimir con, con esta función que nosotros nos hicimos a mano Y después lo reemplazaríamos por la función que nos está pidiendo que desarrollemos Bien, vamos a compilar, a ver si esto funciona Compilamos, no hay errores Pero me no debe haber, no haber compilado el ejercicio anterior, así que voy a venir acá Build project Y vamos a correr este proyecto Fantástico me piden el nombre, le pongo TV, le pongo TV de 32, precio, 100. Me dice su valor es 100, quiero aplicar o no el descuento, 1. Entonces ahora me dice que su valor es 75, ¿sí? Así que hasta ahí estaríamos, ¿qué tenemos que hacer ahora? La función de imprimir. Así que esta nos la vamos a llevar que seguramente nos va a ser de utilidad. ¿Dónde desarrollaremos la función de imprimir? Bueno, por supuesto que en producto. Las funciones, así como hicimos en nuestra biblioteca de, de UTN, las vamos a anteceder siempre por. O sea, bueno, va a ser una función, la imprimir va a ser una función que va a devolver un entero la revisar si salió bien y salió mal. Pero la vamos a anteceder siempre con algunas letras, tres, cuatro letras del de nombre de la entidad. ¿sí? Así las podemos encontrar, como nos pasaba con la biblioteca UTNC. Eh, bien, entonces imprimir que voy a recibir por imprimir bueno un producto obviamente acá para que esto conozca el tipo de dato acá, igual que yo lo incluí en el main voy a tener que incluirlo aquí ¿sí? si no, no no lo voy a estar viendo no lo voy a, no voy a conocer el tipo de dato así que producto lo tengo que incluir aquí perfecto entonces ahora sí va a conocer el tipo de dato el tipo de datos del producto yo que sé. Auxiliar Perfecto ¿Qué tengo que hacer ahora? Imprimiendo Bueno, nosotros nos habíamos traído ese print No es mucho más que esto Lo que tenemos que hacer No tenemos, no tenemos verificaciones Para hacer en este imprimir Así que vamos a retornar Siempre que salimos bien pero ahora van a ver cuando la modifiquemos si vamos a poder avisar si salió bien o salió mal Y en este caso, auxiliar producto Voy a poner auxiliar producto, así no tengo mucho que cambiar Ya pasaría, pasaría a tener así la función de imprimir Nos faltaría incorporarla en el H Y ahí estaríamos como cumpliendo con lo que nos pidieron Claramente es mucho más simple, porque ahora en vez de tener este choclo acá Yo directamente puedo llamar una función que va a ser product y bajo, pues eh, bueno, todavía no compilé. Imprimir, ahí está. Product imprimir. Que le tengo que pasar para poder imprimir un producto, y en nuestro caso es aux product queda mucho más compacto el código acá también fíjense y podríamos guardar todo compilar ok tiene razón tenemos que incluir estas bibliotecas Compilamos de nuevo Y ahora vamos a noclear TV 100 Y aplicamos el descuento Sigue funcionando igual pero ya lo tenemos Ahora con nuestra función Que imprime el producto ¿sí? Ahora es eh, Mucho más interesante poder recibir Esto como una referencia al producto original. Sí, primero, bueno, estaremos generando otra variable acá, la cual tiene que copiarse de la variable que estaba en el main al hacer el pasaje por valor. Todos los valores que están en la estructura del main son copiados a esta. Entonces, vamos a, en general, vamos a trabajar recibiéndolo por referencia. O sea, ya estamos acostumbrados a pasar por referencia. Luego ahora vamos a ver que hay un pequi, una pequeña diferencia en el pasaje por referencia en lo que refiere a las. A las estructuras. ¿sí? Pero vamos a cambiar. Vamos a pasar aquí también por referencia. Y vamos a cambiar en el main. Que esto lo haríamos intuitivamente. Como para ajustar. Nuestro, nuestro proyecto. Vamos a guardar todo. Y vamos a compilar. Para ver el tipo de error que esto nos genera. El tipo de error que esto nos genera. Dice que. A ver, vamos a corrernos Es súper claro el tipo de error. Nos dice que el miembro de... Producto, al ser un puntero, deberíamos utilizar para acceder a sus campos el operador flecha Ese es el único cambio que tenemos que hacer ¿sí? el, el error nos ayuda, es súper claro Y lo que nos dice es que cuando nosotros, en lugar de tener eh, el elemento, tenemos un puntero Bueno, la forma de acceder a sus campos varía levemente y se cambia por el operador flecha el error flecha nada no más ni menos que poner el símbolo menos, seguido del símbolo mayor ¿Sí? De esa manera esto ya nos quedaría ajustado Y serviría de la misma manera para escribir o para leer ¿sí? O sea, si yo quisiese escribir el precio Podría escribir el precio y estaría afectando al precio del main ¿sí? o sea, yo acá le podría cargar un valor Ahora, como les dije al principio, bueno ya estamos recibiendo un puntero Entonces sí tenemos algo para preguntarnos Así que vamos a declarar una variable retorno Le vamos a dar un valor inválido y vamos a preguntar si ese puntero que nos pasaron, que se llama, ahora ya podemos llamarlo pproducto en vez de aus, ¿sí? ya o sea que no, no, sería más correcto este nombre, estamos haciendo referencia al puntero a un producto. Podemos preguntar si el puntero a producto es distinto de null Si esa situación se da, ok, ya está, podríamos imprimir. Y aparte podríamos modificar el valor de retorno Acá va a ser retorno Y aquí una vez que nos dio bien la validación Podemos hacer que el retorno valga 0 Entonces también podríamos, en el caso que quisiéramos Pasar a controlarlo en el main ¿sí? No es obligatorio estarlo controlando Solo podría seguir utilizando así la función Y ahora lo vamos a utilizar así para no, ver que no nos trae ningún problema Pero si lo necesitamos Podríamos, podríamos controlar Que esa función haya podido hacer Lo que dice lo que hacer Combinamos, por última vez Vemos que se fueron los warnings, que se fueron los errores Y vamos a hacer el último testeo TB TB LED de 32 Precio, vamos a ponerle 1000 y vamos a hacer un descuento Sí Así que nos queda en 750, todo Vuelve a la normalidad, así que con esto concluiríamos el ejercicio número 2 de la clase 9.